Hola, soy Catalina Sombra, encargada de la Tutoría PAR de la Unidad de Acompañamiento Estudiantil de la Universidad de Playa Ancha. Hoy nos reunimos con los estudiantes del programa, los estudiantes cupo pase que ingresaron a nuestra universidad. Nos reunimos con tal de vincularnos con ellos y darles la bienvenida a nuestro programa, a los acompañamientos y a esta universidad en general. Eh, nos reunimos también como para poder conocerles, para que ellos conozcan a sus demás compañeros y puedan saber los apoyos específicamente que brinda cada profesional de la unidad de acompañamiento estudiantil. Llevamos a cabo instancias de vinculación y también instancias donde ellos podrían reflejar sus expectativas y sus miedos en torno a la la vida estudiantil y la adaptación a la vida universitaria. Hablamos sobre nuestros temores que teníamos, igual son varios porque viajar desde Canela a una ciudad tan grande es difícil y ellos, habían niños que igual viajaban desde, desde regiones acá y venían a vivir acá, igual escucharlos a ellos como que nos da un poco de esperanza por decir así. Y bien... Fue genial, una linda experiencia. Gracias al PASE, a este programa, ayuda a los niños también en su experiencia, en darle la bienvenida y en verdad invitarlos que no tengan miedo de lo que dice el PASE, a que pueden consultar y apoyarse en sus compañeros. Nosotros valoramos esta instancia como muy significativa, hubo una buena convocatoria y obviamente sirvió para poder cumplir el objetivo de que ellos nos conocieran, pudieran darle un rostro a la unidad de acompañamiento estudiantil y puedan obviamente estar al tanto de los apoyos que van a recibir durante su primer y segundo año académico.